Lleva una vez un lugar que se decía Chistén. Allí vivía el doctor Matután, un hombre que se dedicaba a experimentos sin sustancia. La zaguera cosa que ve en ventallo y eran unas piruletas con gusto a churetas y unos carambelos con gusto a budiellos. Sin que se dasen en cuenta las va a meter en la botiga del lugar. Es niños de que llenan la minerizos que pudieran vandir a comprarne. Y chis gustos tan rarizos les chocaban abundante. Mm, ¡Son buenísimas. Lo que no sabían ya era que esos lamins gozaban estar pesados. Los es bosques van a encetar escarambelos y las piruletas y escapes se van a probar mal. Cuando se van a cargar, dar cuenta se van a tornar en zombies y en onsos chavalins. volan a engazar a Total, que cuando foteaban un a abelón también se tornaban zombies. Por suerte, debajo de la fuente era el cuartel secreto de la agencia de inteligencia. ¡Machinester, informe de la situación! Y hay una invasión de zombis en el lugar. Y cada vez en más. Entre mis tantos, el doctor Matután ya era viviendo todo lo que habían provocado suyos lamins. ¡Ja, ja, ja, ja! Con esta caterva de zombis y onzos chavalins conquistaré el sobrarbe. El doctor va a meter un chip de control mental a toces monstruos y va a comenzar a la invasión del lugar siguiente, San Juan. Las espías te que febe la cosa taparán. Oh yeah, ¡Aye, Ángel, responsable de todo esto! ¡Buenas caras en Google! Y así nos va a hacer. A escape van a trobar la adreza del laboratorio secreto del doctor Matután. Y talí que van a esnavesar. Se van a meter en una espuga fosca de tot. No saben qué hace aún, no troban cosas. Y la de van, que nunca no han llegado. De rapiconté se van a trobar rodillas de zombis mandados pelón su chavalín. Es mordegoñalas y que se tornen zombis. Aprisa, pueden escapar, pero es Van a salir tan escopetías que no les van a seguir el paso. Cuando ya ni han podido ni a van, van pararse. Pero cuando van a querer darse cuenta, van a ver agazapias en un cepo electrónico. Te haré brincar con la mía pistola. Van a para que es pasadizos basta que van a la sala de control. Al llegar al doctor Matután, fendó al garaje. No podréis con yo, rendijos. Ahora verás si pueden con tu toma sin clase. El doctor ya no les va a dar más matre. A la vez van a mirar ese ordenador, para poder controlar a los zombies y a son sus chavalines y que no fesen más mal. Cuando va a despertar, el doctor Matután le va a preguntar. ¿Cómo pueden tornar a 12 personas? No calmas que Carlos bien con agua y sabón. Así no es que las dos espías van a sufrinar a los monstruos con las mismas pistolas de agua. ¡Eh! ¿Pues qué ha pasado? No me acuerdo de cosa. En medio de aquel trafuque el doctor Matután va a escapar. Bueno, ya han feito la falla. Ahora ya torna toda la normalidad. ...que entreprendes unas vacancias. Las nuestras protagonistas se las he ganado, pero en Bel puesto de la selva de San Juan... ...y Eva Belún que igual no piensa lo mismo. ¡Tornaré a hacer de las mías! ¡Ja, ja, ja, ja, ja!